Hola qué tal amigos de La Voz de la Afición Pues ya retomando nuevamente este su canal Gracias a las personas que se han suscrito A pesar de que ya tengo un poquito abandonado el, el canal Ya no he subido algunos videos Pero pues me ha motivado el hecho de que a algunas personas Pues les ha gustado el, el contenido de este canal y se han suscrito Y así tal cual el título Messi el más odiado de de PSG, a qué voy con esto, a qué me refiero, no a los hinchas, no a los aficionados, no a los directivos, sino que mejor dicho, a los jugadores que juegan ahí en ese en ese equipo PSG. Primero que nada, pues mencionar a Neymar, que viene pues escapando de la sombra de, de Leonel Messi en una en una ocasión así lo lo dijo, que su salida de, de Barcelona era porque pues nunca iba a haber eh, pues el, el que él sobresaliera ahí en, en Barcelona por obviamente por Lionel Messi y pues prefería buscar otro otro horizen, horizonte verdad otro equipo donde poder él desempeñar pues mejor su posición sus funciones y estar alejado de, de Messi verdad ahora pues con la llegada de, de Lionel Messi pues me imagino que le cayó como balde de agua fría esta esta noticia a Neymar de su supuesto amigo a, a la llegada de, del PSG ¿verdad? el otro jugador que debe de estar muy molesto es Ramos donde pues eh, ya sabemos que es una rivalidad marcadísima desde hace mucho tiempo porque pues el central eh, Ramos pues jugaba en el Real Madrid y pues Messi pues sabemos que va saliendo de Barcelona entonces imagínense jugar en el mismo equipo esos dos archirrivales pues va a ser un reto tremendo para el entrenador de ahí del PSG. Vamos a ver cómo lo manejan. Y bueno, eh, por último tenemos a la estrella del equipo que es Mbappé. Sí, sí, sí. El campeón del mundo con la selección de Francia. Y bueno, pues no creo que a Mbappé le haya gustado mucho tampoco la, la noticia. Porque sabemos que a este chavo, a pesar de, de la corta edad, ha logrado muchísimas cosas en el fútbol eh, y además pues ganar una copa del mundo es eh, algo que no ha ganado Lionel messi y dudo que con esta selección argentina si en anteriores eh, ocasiones con mejores compañeros no pudo ganar la copa del mundo ahora que pues la verdad argentina ya ha tenido una bueno tiene una crisis a nivel selección nacional donde pues no se ve ni por dónde pueda pueda ganar una copa del mundo a pesar de que ha ganado la copa américa hace pues poquitos poquitos meses poquitos días o meses como ustedes lo quieran ver no se ve por dónde sinceramente argentina puede ser campeón del mundo entonces esto es lo que pues podría ser una lucha de egos ahí en el psg porque pues eh, no creo que mbappé esté muy contento o que eh, pues lo manden a la banca verdad Aquí hay algo que hay que enfatizar donde dicen que pues PSG tiene ahorita un problema en cuestión de los sueldos del tope salarial. Algunos dicen que a lo mejor eh, se estaría yendo al Real Madrid en Mbappé, que yo creo que sí es lo más viable porque con la llegada de Messi tendrían que vender aproximadamente entre 8 y 10 jugadores para quedar más o menos ahí tablas en el tope salarial de, de la liga francesa sí Por políticas eh, también que, que salió, salió supuestamente de la Liga de España por el tope salarial. Ese según fue el pretexto de, del presidente de Barcelona para pues dejarlo libre a, como agente libre a este Messi. Y bueno, eh, ya por último, sin este como dar una mención, también el que debe de estar muy molesto a pesar de que es su paisano, su, capa, su capitán en la selección argentina, pues debe de ser el extremo derecho Di María ¿verdad? no debe de estar nada contento porque en el caso de que no salga Mbappé del PSG tendría que tomar obviamente Messi su posición de Di María y pues debe de estar pues encabronadísimo Di María muy molesto por esta situación bueno pues vamos a ver qué, qué pasa con todo esto del PSG de Lionel Messi los jugadores que pues ahí no están muy muy contentos, aparentemente pues ustedes los van a ver en las entrevistas donde digan todo lo contrario, que van a estar contentos con la llegada de sus compañeros, ustedes saben, políticas para que no se vean mal ante los medios. Va a estar muy interesante. Bueno pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el video, si te gustó dale like, si no te has suscrito te, te pido por favor que me ayudes a suscribirte, me ayudas muchísimo, es totalmente gratis. Y que actives la campanita para que pues, YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Que la pases muy bien. ¡Hasta luego!